Miren lo que este hombre dice. Mírenlo ahí el artículo. Rolando Reyes, miren lo que este hombre dice. En otras entregas de esta columna se ha planteado que si bien aplicar la reforma fiscal tiene un costo político, que verdad, si el gobierno hace una reforma fiscal el país entero... Se levanta. El país entero se levanta en contra de la reforma, porque la reforma va a traer aumento y va a traer todo. Óiganlo bien. El no aplicarla, no me llamen, porque si, si estoy leyendo esto, caramba, el no aplicarla tiene otro costo, el de una crisis fiscal futura, que también... ...produciría protestas en los grupos poblacionales más afectados por un ajuste fiscal violento. Es lo que quiere decir, que si no se hace ahora la reforma, de buena forma, después va a haber que hacerla de manera violenta. Porque es que el país está cogido con este endeudamiento. Entonces, hay lo que se llama la parada súbita. ¿Cuál es la parada súbita? Que va a llegar un momento que los organismos internacionales le van a decir al país ya usted no puede recibir más préstamos, ya usted se está pasando del tope y le cierran todos los préstamos y el país entonces, y lo cuarto, porque eso hay que decírselo a la gente, a la gente consciente, no hay baboso fanático político de uno y de otro lado, que no entiende eso. Y a lo que nos duele este país de verdad, tenemos que pensar en eso, porque si vamos a un callejón sin salida, es que vamos a una desgracia que nos va a crear, oigan, esto va a una desgracia, una bomba de tiempo. Y van a ser responsables fundamentalmente los que han endeudado este país. Para mantener privilegios de todos esos ladrones, de todos esos senadores, con esos barrilitos, con, con esos cofrecitos, los diputados. Y todos esos privilegios, esos van a ser los principales responsables. Porque ellos van a querer meter una reforma fiscal que el que menos puede es el que va a tener que cargar con la peor carga. Pero va a llegar un momento que la reforma va a haber que hacerla. Oigan que se lo digo hoy. Entonces, oigan lo que dice aquí. Aplicar una ecuación de riesgo que incluya los costos y financiamiento del subsidio eléctrico ese subsidio eléctrico se está metiendo todos los años, dos mil millones de dólares, subsidiando la luz de los que no la pagan, y una luz carísima. Eh, y del déficit fiscal del Banco Central, es una cosa terrible, el Banco Central cogiendo certificados de gente, que porque ellos pagan intereses. mire este hombre da un dato aquí, que yo... yo porque el artículo es muy largo y el tiempo no me da. Yo le voy a leer esta última parte nada más. Para que ustedes vean por cuál camino hay que ver este país. Miren lo que dice Rolando Reyes aquí. Que un, una, es parte del Banco Central. En un escenario menos extremo al de la parada súbita, un caso probable es que el costo de refinanciamiento, o sea, si no se hace la reforma fiscal, si no se hace la reforma fiscal que está planteando el gobierno, va a haber que buscar un refinanciamiento. Porque el problema es que ellos dicen que la presión tributaria es un 14%, cuando en la América Latina es de un 20%. O sea, ¿qué quiere decir eso?, para que ustedes lo, en un lenguaje llano, el gobierno recauda menos de lo que gasta. Siempre hay un faltante. Ese faltante, el gobierno lo compensa con préstamos, pero ya el préstamo, el endeudamiento es tan grande que ya no resiste más endeudamiento. Entonces dice, porque ¿qué, ¿qué es lo que el gobierno quiere? Hacer la reforma fiscal para para el endeudamiento, pero penalizando a los sectores más eh, vulnerables, menos pudientes, porque ahí hay sectores ricos, los que ganan mucho, como se ha planteado, esas grandes empresas que sean los que paguen la, la, la cuava, pero bien, eso no se va a hacer. Entonces, oye lo que dice, refinanciar ¿eh? quiere decir seguir cogiendo prestado. Entonces, oigan lo que dice aquí, el refinanciamiento y la nueva deuda necesaria para financiar los mayores déficits de la ausencia de la reforma aumenta en 500 puntos básicos. Y esto se dice ahí, durante la crisis bancaria de 2003 en el gobierno de Hipólito, cuando quebró Baninter, o, escuchen esto, el alto riesgo de refinanciamiento obligó al Banco Central a pagar tasa de interés, oigan esto señores, de un 60%, 5 mil puntos, oigan esto, 5.000 mil puntos básicos por encima del promedio. Por encima del promedio que paga actualmente, el, el Banco Central paga alrededor de 500 puntos y en el 2003 la gente que llevaba dinero al Banco Central le llegaron a pagar el valor de 5 mil puntos, un 60%. O sea, el que tenía un millón de pesos cuando quebró el Banco banite que llevó su dinero al Banco Central le daban 60 mil pesos. Por eso el Banco Central tiene una deuda de 700 mil millones de pesos, porque eso se ha convertido en una bola de nieve, pero esa deuda está ahí, mala deuda pública con los organismos internacionales, o sea, este país está endeudado por todos los costados. Entonces, mírenlo ahí como él lo dice, no es Omar Peralta que lo está diciendo, dice entonces en esas, en ese, en este escenario. El costo de refinanciamiento y de la nueva deuda aumentaría en 1.387.8 millones de dólares en relación a la situación actual, para un total de 4.163 millones de dólares durante el periodo de tres años que tardará un nuevo intento de reforma fiscal al final el criterio de la capacidad de pago se impone y una reforma fiscal que genere superávit primario suficiente para pagar es necesaria e imprescindible, no sólo para reducir el riesgo de refinanciamiento de la deuda pública, sino para reducir también el riesgo de un colapso económico por parada súbita. Amigos televidentes, ese hombre habla en un lenguaje económico un poco difícil, pero yo lo entiendo. ¿Ustedes saben qué es lo que quiere decir? Para hablar en un lenguaje llano, lo que él quiere decir es que el país está jodido, este país está jodido. Si hace la reforma, va a haber un lío, porque la gente no quiere pagar más impuestos, porque no se puede. Y si no se hace la reforma, porque al país no le están instando los recursos que necesita, va a llegar un momento que va a haber que hacerla violenta. Así, metía a, a la fuerza, quiera usted o no quiera. Y si no se hace así, oye lo que dice, refinanciar el Banco Central, coger dinero para dárselo al gobierno para que cubra, como hizo con la quiebra de Baninte, que la gente iba y llevaba el dinero al Banco Central porque le daba muchos intereses. Y el Banco Central, entonces, ha llevado esa deuda a 700 mil millones de pesos. Pero yo le voy a decir lo siguiente: eso es un hoyo que tiene el Banco Mira, yo ni voy a hablar de eso, porque hasta hablar de eso es malo. Hasta hablar de eso es malo y hasta peligroso. Lo cierto del caso es el, el presidente de la República hoy está reunido con los ministros, o estuvo, porque puede ser que ya haya pasado esa reunión, con los ministros y los principales funcionarios del gobierno. Y por primera vez en la historia, dice la información, a todos los funcionarios que llegaron al palacio le quitaron los celulares. Porque que el país está en una situación difícil. El país está en una situación difícil. Y eso no lo quiere entender mucha gente. Y esa situación no ha metido los políticos que han jodido este país y lo tienen jodido y lo tienen jodido este país pero bien vamos a esperar los próximos días porque esto va a tener que debatirse va a tener que debatirse mucho